Let's no, Go, <laughs> go, con pase completo el equipo de Gimnasia Cuernavaca vendrá a jugarse otro primero y diez. El balón en la yarda 47. Pase ahora es por el lado derecho nuevamente completo y se quitaba para el primer contacto, no así el segundo. Es primero y diez en la yarda 40 del campo que defiende el equipo de Leones Cuernavaca. Y es primera oportunidad para atrás el mariscal. El pase largo por el lado derecho es demasiado largo. Sin embargo, hay un pañuelo en el terreno de juego. Aparentemente será una interferencia defensiva, lo que le daría el primer y diez al equipo de Linces. Es interferencia, pero de la... Y el jugador ofensivo. Va entonces Linces Cuernavaca. Para atrás. Lo fue jalando todo el tiempo. Es la indicación del oficial. oportunidad y son 20 para avanzar 25 para avanzar son las yardas y es detenido el equipo del INSE sobre la línea sobre la línea de golpeo y ahora es la segunda oportunidad centro alto Presiona al mariscal y es exitosa la presión. Detienen al mariscal de la VMI. y será cuarta oportunidad, tercera oportunidad. Y en tercera oportunidad, nuevamente pase. Queda. Demasiado largo el envío, es incompleto. Será cuarta oportunidad y a despejar Linces Cuernavaca. Y la cuarta oportunidad y la patada llegando a la yarda 25. ¡Vamos ¡Vamos! Del campo que defiende Leones. La 28 aproximadamente que quedará esa pelota, será primer y yes 10 para Leones Cuernavaca. El pase completo y avanzando yardas el jugador de Leones, consiguiendo primer y yes 10 y un poco más, cruzando al terreno que defiende Linces. El pase es para el lado izquierdo completo y llegando a la yarda 37 del campo contrario. Va a quedar muy cerca del primer 10. Presiona el mariscal y alcanza a deshacerse de la pelota. Para evitar la captura, pero me parece que es un pañuelo el que hay en el terreno de juego. No, no, no, es pañuelo y... Tercera oportunidad, son unas dos para avanzar, es por tierra. Buena jugada, y Oportuna intervención defensiva del INSS, impidiendo el primer 10. Será cuarta oportunidad, pero ahora serán cinco por avanzar. Cuarta oportunidad, se la va a jugar, es por pase. Con el escape el número 11 recibe el balón. Es completo. Tiene ya primer y 10. Mucho más. Acercándose a zona roja el equipo de los Leones. la oportunidad, pase nuevamente, escape por el lado izquierdo, completo, y haciendo movimientos el jugador, y llegando dentro de la yarda 10, no alcanzo a apreciar si es otro primero y 10, dicen los oficiales que sí, está fuera de la yarda 10, ese balón es primero y 10, El pase por el lado derecho se empila a la zona de anotación. Touchdown por parte del equipo de Leones Cuernavaca, poniendo los primeros seis puntos en el marcador. La patada por el punto extra es buena también. 7 a 0 se coloca el marcador. Enfileo, pero buen tacleo por parte de Leones. No le permite mayor avance. Es primero y 10 para Linces, con el balón colocado en la yarda 29. Oportunidad jugador número 5, pero un buen tacleo a las cañas por parte del jugador de Leones, haciéndole perder unas 3, quizá 4 yardas. Y es entonces tercera oportunidad para atrás. El mariscal lanza por el lado derecho, pero es incompleto su pase. Será cuarta y a despejar el equipo rojo. Y con esta jugada llegamos al final de esta primera mitad, de este primer cuarto. Habrá cambio de posiciones y dará inicio el segundo cuarto del partido. Hasta el momento es la victoria del equipo visitante. Siete puntos contra cero. y hay un pañuelo en el terreno de juego el balón llega hasta la yarda 30 del campo que defiende el Inces, pero hay que ver de qué se trata la infracción sujetando contra el equipo de leones que le da el primero y diez a los linces. a lanzar el pase, queda un pelín largo ese balón, un poco alto para el jugador. 31 de 81 de Leones, de Linces, pero se entiende por la presión que tenía encima el mariscal de Linces. tercera oportunidad, son cinco yardas para avanzar. Pase por el lado derecho, nuevamente largo ese envío. Y nuevamente llega la cuarta oportunidad. El regreso por el lado derecho, llegando a medio campo con la pelota, será la primera oportunidad para Leones Cuernavaca. oportunidad, son cinco para avanzar. Nuevamente por tierra y consiguiendo tres yardas. ¡Vamos El pase. Por el lado derecho, fue completo y suficiente para el primero y diez. Para atrás el mariscal tiene tiempo, lanza completo y es avanza, avanza hasta la yarda 23. Suficiente para otro primero y 10. Pero antes hay que revisar la indicación del oficial porque hay par de pañuelos en el terreno de juego. Sí. Sí. Se repite la primera oportunidad. De tal suerte que tenemos primero y 15... para Leones Cuernavaca. Los receptores por derecho. Y es con el número 3 que entregan la pelota para recuperar cuatro de las yardas perdidas. nada. El llega a la línea de golpeo, por lo tanto será tercera oportunidad y 11 yardas por avanzar. Y hay vale. Vale, えっと、あの冷蔵 <laughs> <laughs> ¡Vamos Y es primera oportunidad. Y gran penetración defensiva deteniendo al corredor inmediatamente. Y es segunda oportunidad, presiona el mariscal, alcanza a lanzar el pase, pero queda demasiado corto y bajo. Por más esfuerzo que hizo el jugador número cero, no logra quedarse esa pelota. Sin embargo, hay un pañuelo en el terreno de juego. Y aquí la indicación del oficial. Repetirá la segunda oportunidad. El castigo es aplicado contra el equipo de Leones. Pase lateral o corto por el lado derecho. Es completo y el avance bastante bueno. Recuperando las yardas perdidas y mucho más. Sin embargo, aún va a estar corto del primero y diez. Será tercera y me parece que serán un par de yardas por avanzar. Tercera oportunidad, son tres por avanzar. Pase por el lado izquierdo con el jugador 88. Pero hay un pañuelo. Es contra el equipo de Leones. 11 yardas para avanzar. Tiene tiempo, lanza el pase a la zona de anotación. Es incompleto el pase. Y va a ser un intento de gol de campo en cuarta oportunidad. Vendrá pateando desde la yarda 34. Pero sale jugada sorpresa y el pase a la yarda número 2. Es primero y gol para Leones. Cuarta oportunidad, jugada de pase y... Nuevamente un castigo aplicado contra el equipo de Leones, un sujetando los deja con primer gol, pero el balón colocado en la yarda 12. por el lado derecho el mariscal, lanza el pase tiene al jugador es anotación para el equipo de leones seis puntos más en el marcador para el equipo de los leones y vendrá a jugarse el intento de punto extra Alcanza a ser bloqueada en la línea. El intento de punto extra es malo. El marcador queda 13 puntos para los leones. 0 para los linces. Y viene la patada. Es una patada corta, pero ya hay regreso por parte del equipo. Belinches llevando la pelota hasta la yarda 44 buena posición de terreno tendrá en esta siguiente serie ofensiva el equipo de rojo un acarreo por el lado derecho y vaya golpe que se lleva el jugador 23 oportunidad, para atrás el mariscal, el pase alcanza a ser bateado, es incompleto, y aquí hay indicaciones, los oficiales indicando que quedan menos de dos minutos de juego en esta primera mitad del partido. El centro quedó demasiado bajo fue una figura rota en la que salió el mariscal y no logra más que par de yardas y en primera oportunidad un pase pero queda demasiado bajo Corto completo, empieza el avance del jugador de Leones, llegando hasta yarda 38, es primero y 10 y hay un tiempo fuera solicitado por parte de Cuernavaca. ¿Cómo dice? Y es segunda oportunidad, pase rápido, no puede quedarse con la pelota el jugador de Leones, será tercera. Y es la tercera oportunidad. Y es el final de esta primera mitad. Vámonos al medio tiempo y regresamos con las acciones del tercer cuarto. Al momento el marcador nos indica 13 puntos para Leones, 0 para Linces. Finalmente colocado el balón en la 41, de ahí es primero y 10 para Leones. Entregan el balón al corredor y por el centro está. Avanzando unas tres yardas. Presiona el mariscal, lanza el pase, pero queda corto. Vendrá entonces... Tercera oportunidad, pase casi completo, no logra quedárselo de último momento, será cuarta oportunidad, vamos a ver qué decide el equipo de Leones, parece que será el despeje. por parte del jugador número uno de Leones será segunda oportunidad un acarreo por el lado derecho y no alcanza a doblar la esquina Va a quedar corto del primero y es me parece que por un par de yardas y es la tercera oportunidad Pelota no puede nunca controlarla, es incompleto el pase, será por tanto cuarta oportunidad. Cuarta oportunidad a despejar, vinces y el balón abandona el terreno de juego a la altura de la yarda 35. En la yarda 30 lo está marcando el oficial. De ahí vendrá primero y 10 para Leones. El mariscal. ¡Ay, ay, ay! Alcanza a lanzar la pelota. Y evita de esa manera la captura. ¡Ay, ay! pase por el lado izquierdo resulta incompleto ¡Sí, <tose> <tail threadless> <style> el pase es interceptado y quedó alto el balón al receptor pero le cayó en las manos al esquinero regresa a la ofensiva el equipo de linces y esto podría ser un parteaguas en este partido y se juega la primera oportunidad para linces una carrera encuentra un buen hueco, lo aprovecha, lo explota, pero hay un pañuelo en el terreno de juego. Vamos a ver si no es un castigo contra el equipo de la VM. es de Leones, donde hacen una muy buena jugada impidiendo la recepción. El pase es incompleto, era demasiado bajo ese envío. Adicional a eso, hay un pañuelo en el terreno de juego. Foul personal al pasador. 15 yardas de castigo para Leones. Y es primera oportunidad. El balón ya en territorio que defiende Leones. Y por el centro intentaban... Pero se topan con pared. ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien, bien! bien bien bien pase, bloqueado! Por parte de ese jugador número 7. Será tercera oportunidad, 12 por avanzar. el pase nuevamente. Es incompleto y será ahora el turno a la ofensiva. Bueno, será la cuarta oportunidad y patada de despeje por parte del Linces. Buena patada, buen findeo y el regreso, frenado en la yarda 23. Con esta jugada llegamos al final del tercer cuarto. Y en primera oportunidad frenado el equipo de Leones. desde ahí será tercera oportunidad muy largo yardaje para avanzar consiguiendo cuatro yardas pero aún muy lejos del primer 10 será cuarta oportunidad y de a despejar el equipo de Leones. Vamos, vamos, vamos, vamos. a y el regreso de unas 5 yardas. Para llegar hasta la yarda 46 de su propio campo, el jugador de Linces. El pase queda demasiado largo. Se lanzó el jugador número 5, pero era imposible que se quedara con el balón. Tiene tiempo, el Mariscal lanza el pase, pero lo está volando. Será nuevamente cuarta oportunidad y parece que se la va a jugar el equipo de Linces. No hay tal, es la patada de despeje. Pica en la yarda 21 y casi ¡Bien! brinca al cylinder. De cualquier manera quedó en mala posición y lo aprovecha Linces para un tacleo y dejar en la yarda 15 al jugador y al equipo de Leones. ¡Bien! pase completo y avanza por el lado derecho sin embargo hay parte de pañuelos Resulta incompleto. Muy atento el safety. Sin embargo, nuevamente hay Pañuelo. El castigo es de Leones. Y van más yardas para atrás. oportunidad es el despeje por parte de Leones y el bote favorece bastante llegando a la yarda 45 del campo de linces desde donde vendrán con primera oportunidad y en la jugada hubo un castigo contra el equipo de linces lo que le da el primero y diez a Leones del mariscal, pero lo persiguen, lo detienen, atrás de la línea de golpeo. Será segunda oportunidad. Y van a ser unas 13 yardas por avanzar. El pase! Cerca de quedarse con la pelota el jugador de leones y el jugador de linces cae mal, queda lesionado esperemos que no sea nada grave y el pase largo completo en la yarda 45 par de movimientos y solo saca un par de yardas más. El balón va a quedar colocado en la yarda 48. Y la jugada llevando... En la jugada llevando el balón hasta la yarda. 39 ya del campo ¿Qué defiende Linces Cuernavaca para atrás el Mariscal lanza el pase completo pero de inmediato el, el tacleo a cargo de este jugador número 47 el avance es de unas 3 yardas sin embargo, hay pañuelo en el terreno de juego. Se repite la primera oportunidad. Diez yardas atrás, serás primera y 20 para avanzar para Leones. Pase, escape completo y buenos movimientos. Está consiguiendo el primer 10. Llevando la pelota hasta la yarda 25, el jugador de Leones y quedan menos de dos minutos de juego en el reloj de este partido que hasta el momento va ganando el equipo de Leones 13 a 0 hacia el centro completo, buen corte, sigue adelante y en la 10 queda la pelota. Será primero y gol o primero y 10, de acuerdo a dónde coloquen la pelota, es primero y gol. Y... Bueno. de movimientos excelentes por parte del mariscal consiguiendo siete yardas llegando a la 3 sin embargo nuevamente hay pañuelo en el terreno de juego y va a repetir primera oportunidad pero con 15 yardas de castigo para Leones por un bloqueo debajo de la cintura Primera oportunidad, pase incompleto. Sale por piernas el mariscal y llega hasta la yarda 10. Se juega tercera y gol. ¡Abolice! Tiene tiempo, el mariscal se planta, lanza el pase, se le escurre al receptor, es incompleto. <risa> No consiguió más puntos el equipo de Leones. Vamos a ver qué consigue el Inces en esos últimos segundos. Y es una jugada personal del Mariscal que termina barriéndose. Y esta será... Oh, fue la última jugada de este partido, donde la victoria es para el equipo visitante, el equipo de Leones Cuernavaca, que consiguió 13 puntos, sobre Linches, que se va sin puntos. Y con el saludo entre los equipos, me despido y les digo hasta la próxima. Se ahí está! se el 9! ¡Avanzamos! ¡Pero!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 ¡Es un día